vecina, ¿tienes wifi? Sí, ¿y? Oye, ¿y cuál es la clave? Trabajar y con eso pagarlo. Ah, ok. No me conecta, ¿va todo junto o con espacio?